El siguiente video tiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Se recomienda discreción. El impactante video en el que se ve a los pasajeros tranquilos hasta que los pocos segundos se escuchan gritos de terror y se corta la imagen y después se puede ver el fuego dentro del avión, ha sido publicado por The Times of India, que publica que Sonu estaba en Facebook Live después de embarcar el vuelo hacia Pocahara. La retransmisión en directo mostraba que Sonu y sus acompañantes estaban de buen humor, pero de repente aparecieron llamas antes de que se detuviera la transmisión. El avión de jetty Airlines se estrelló en el distrito de Pokhara, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital nepalí, cuando intentaba aterrizar. Viajaban 72 personas a bordo del vuelo ATR 72 de la jetty Airlines y se han confirmado 68 cadáveres. Pemba Sherpa, portavoz de jetty Airlines, confirmó a la agencia TASS que no hay sobrevivientes del siniestro del avión en Nepal. Los 68 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación que iban a bordo han muerto. Entre los pasajeros extranjeros se encontraban cinco indios, cuatro rusos, dos coreanos, un australiano, un francés, un argentino y un israelí. Sin lugar a dudas, una terrible tragedia. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Desinformado Santiago Guevara, para Mundo Now.